¿Qué pasa compitruenos? Por fin vuelven los leaks del DLC y de Pokémon Escarlate Púrpura en general Porque como ya sabéis está al 99,999% confirmado que hay DLC Y tenemos información Así que chicos, aviso, en este vídeo hay spoilers Si no te los quieres comer ya sabes lo que tienes que hacer Y si no, vamos a darle caña Comenzamos con una simple noticia Y es que chicos, Pokémon Company ha confirmado Que cuando esté disponible Pokémon Home todos los Pokémon que se transfieran desde Pokémon Home Estarán disponibles en el competitivo Siempre y cuando estén disponibles en la serie concreta que se esté jugando Como ya sabéis, en VGC el Pokémon competitivo pues va evolucionando Y hay distintas series donde se van permitiendo unos Pokémon u otros ¿vale? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no hace falta ya la marca de, digamos, disponible para combatir? Porque a partir de ahora, cada vez que se transfieran, eh, digamos, a Escarlata y Púrpura Los movimientos se van a resetear, ¿vale? Automáticamente. No va a hacer falta hacer absolutamente nada Y ahora sí, vamos con los leaks, chicos Que lo estáis deseando Y es que nuestro amigo Q Puso este tweet, ¿vale? Nos dijo, el DLC El DLC el DLC se va a centrar en Y nos da varias opciones Guetta, que es la supercampeona de Paldea la que te enfrentas al final de la Liga Pokémon Esa, ojito, ¿eh? Otro profesor desconocido Heath que es el creador del libro Escarlata o el libro Púrpura que ahora lo veréis en el juego o un nuevo personaje que la verdad que esto pues pues podría ser no podría ser un nuevo personaje pero ojito con Heath porque tiene cositas vale os lo voy a enseñar en el juego por si no lo habéis visto vosotros en vuestra partida aquí estamos en mi partida de Pokémon Escarlata y chicos tenemos eh, podéis ir al, al simplemente al lo que sería el el laboratorio, eh, perdón, el laboratorio, joder, estoy yo bueno hoy, eh, en la biblioteca e a información sobre el autor y aquí tenéis a Heath, que en inglés, en español es Eriad, escritor e historiador natural posando con su inseparable Ciclizar. Fue seleccionado para formar parte de la Brigada de Exploración Cero y publicó el libro Escarlata, en este caso, si estás en púrpura será... El libro Púrpura tras concluir su expedición en el foso de Paldea. Ciclizar también desempeñó un papel fundamental cargando en su lomo los bártulos de la brigada. Chicos, ¿creéis que puede ir el DLC con este personaje? Porque si esto es así, quiere decir que vamos a viajar al pasado o al futuro. El, el creador ya debería estar... ¿Me entendéis, no? Entonces, solo hay una razón, una posible razón para que este exista y es que vayas al pasado... Y lo veas, lo cual no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, eh, no sé, igual, igual hace magia en el DLC, es que... No lo sé, chicos, me peta la cabeza con estas cosas, ¿vale? Y seguimos porque hay más, no es solo esto, ¿vale? O sea, tenemos más cositas. Aquí está, nuevo leak del DLC de Escarlate Púrpura. Hay dos nuevos personajes que se han encontrado en los datos del juego, chicos. Billy y Onare, que ahora veréis los nombres en español porque también los han encontrado por ahí. Onare... Eh, se le ha encontrado además que tiene una batalla programada con un miauz normal, un miauz de canto Es una chica, parece ser, y que tiene un entrenador de tipo Lady, ¿no? Eh, bueno, que ni siquiera está actualmente en el juego Y chicos, se está especulando que estos dos personajes, Billy es un chico o Nare es una chica, son los padres de Mencía, chicos los padres de Mencía que si recordáis al final del juego se les menciona como algo que, como unos, unos ricachones que digamos que no tratan muy bien a su hija o no la cuidan mucho o algo así así que es posible que estos dos personajes aparezcan o sean medio protagonistas también en el juego, vale en lo que sería el DLC, ojito a eso vale, aquí tenéis una screenshot de Básicamente la sirvienta diciendo que el maestro y la maestra no están en casa, que se refiere obviamente a los padres de Mencía. Y también hay gente que está especulando cositas por aquí por Smogon, ahora lo veremos, pero bueno, aquí también, bueno, nos habla otra vez del de personaje este, ¿vale? Que no hay mucho que comentar sobre esto. Vámonos a lo que sería eh, Smogon, que lo tengo un poquito descentrado, ¿vale? Así que lo voy a colocar básicamente así. Y aquí vemos cositas interesantes. Para empezar, el nombre de... Eh, Onare, que es el que hemos dicho, se llama Enrica en español, rica de dinero chicos, es que todo hila con los padres de Mencía hermanos Aquí está la batalla con el miau de Canto, nivel 22, esto es un poco extraño porque al fin y al cabo si es DLC a priori deberías ir ahí después de haberte pasado el juego Pero bueno, esto no sé si es que no es definitivo o vete a saber qué. Y luego tenemos a Billy que se llama Ricardo, de rico también, chicos, de dinero. Es que todo hila, todo tiene mucho sentido. Es brutal, chicos, de verdad. Como veis, aquí nos dice cositas como que Onare también aparece en la entrada de TR Name, que es básicamente la entrada de en nombres de entrenadores, Trainer Names, ¿de acuerdo? Eh, y esto quiere decir, pues, que básicamente vas a poder enfrentarte a ella con ese posible miau, ¿no? Aquí tenéis. Unos diálogos que hay aquí que son interesantes con este tal Onare, o esta chica, Onare a priori, una una mujer. Eh, el torneo de la academia, sigo encontrando estas monedas, ojo, ojo, mi querido Onare. El Pokémon Center, al. no se entiende nada, la verdad, o sea, las cosas, las cosas como son. Aquí para servir, te apetece un intercambio, tu teléfono puede revelarme tus vidas pasadas. Ojo, tu teléfono puede revelarme tus vidas pasadas, esto es un poco... Poco turbio, ¿no? Las cosas como son. Este texto se usa para las ventanas emergentes del mundo y estos triángulos, supongo que se refiere a esto de aquí, son específicamente para las personas con las que se puede presionar el botón A, ¿vale? Con las que se puede interactuar, básicamente. Por otro lado, hay gente, chicos, que también dice que puede ser que se hayan desechado, que sean personajes que a lo mejor estaban pensados para estar en el juego y que finalmente se les ha quitado de ahí, aunque los datos se hayan quedado, ¿vale? Lo digo porque no os ilusionéis. Que estén en el juego no quiere decir que vayan a aparecer en el DLC Y bueno, eh, todo, todo Hila, todo tiene sentido, todo puede ser Pero nada queda claro del todo, ¿vale? Luego por aquí dicen que el hecho de que Heath, en este caso el creador de... Del libro Escarlata Púrpura Esté presente como fuente de diálogo, incluso sin diálogo, no sorprende mucho Con todo lo relacionado con el tercer legendario Es posible que haya una conexión entre Heath, entre este investigador Y lo que sería el legendario, la máquina del tiempo Cuidado con esta teoría, ¿eh? porque esta teoría de este pavo A mí me parece muy interesante, vale, que apareciese en el DLC Esclavizando, capturando, despertando esa entidad misteriosa Ojito, eh, a mí esto y la teoría de viajar al pasado o al futuro para encontrarte con este historiador... Cuidado que me gusta bastante, hermanos. Me flipa, por no decirlo de otra manera. Ojito que me estoy encontrando aquí más teorías interesantes. Esto me flipa, chicos. Esto no son leaks oficiales, ¿vale? Teorías de fans, pero es que me hacen mucha gracia, chicos. La memoria fantasma de Heath, donde se separa el grupo de expedición y se encuentra con alguien en un lugar extraño y escribe diagramas misteriosos que no recuerda haber escrito, probablemente sea re relevante para el DLC. Supongo que esta información la ha sacado de algún no sé, data mining o algo así, los diagramas tampoco para, obtienen más contexto. Y dice aquí al final, chicos, dice algo así como que en la lista de Pokémon que hay, hay varios huecos metidos por ahí sueltos, y dice que puede que haya dos líneas de Pokémon que fueron eliminadas y posiblemente... O las han eliminado para el juego, digamos, actual y las han dejado para el DLC o simplemente son Pokémon que se desecharon y por eso se quedaron esas líneas vacías. O simplemente que están vacías y punto, ¿vale? No lo sabemos. Pero ojito a esta magala imperial que nos dice cuánto quiere alguien apostar a que nosotros somos la persona que hit conoce en el lugar extraño. Boom, Esto podría tener que ver con viaje al pasado, con alguna cosa súper loca, chicos, que molaría un montón. Dejadme lo que opináis sobre esto, chicos, en los comentarios porque me parece de verdad increíble, ¿vale? ¡Uf! Y nada más, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad es que es bastante interesante todo lo que hemos leído y, hermanos, dejadme vuestras teorías en los comentarios, ya echaba de menos yo hacer vídeos de leaks y estas cosas, y nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao